Yes, <laughs> going casado so tú casado e non siete mai stati in di fare una cosa? di fare una cosa? Sei in di fare una Thank yeah. you. a todos ustedes la presencia aquí y ahora para la inauguración de este museo de las tres villas pasiegas. Yo solo tengo palabras de agradecimiento a todos los que han colaborado en esta obra que creíamos que era importante para esta zona del Alto Paz y en particular a la Asociación Cultural que es la que ha llevado el peso de que esta obra hoy se pueda inaugurar y también, como no, a la Consejería de Cultura, que ha sufragado unas, unas pesetas para poderlo llevar a efecto. Yo simplemente tengo palabras de gratitud a todos los que han colaborado y espero que esta obra no sea simplemente una inauguración hoy y que dentro de, de unos años o de unos meses esto se venga abajo. Yo lo que pido es colaboración a todo el pueblo y a toda la zona pasiga para que esto sirva de piloto para, para restaurar la, la cultura de, del Alto Paz. Muchas gracias. Yo les dejo eh, la palabra al presidente de la asociación que quiere dirigiros unas palabras. Muchas gracias. amigos, voy a hablar durante un ratito solamente sobre la etnografía de la comarca pasiega, con motivo precisamente de la inauguración de este museo etnográfico de las tres villas pasiegas. etnografía como todos sabéis versa sobre la cultura popular la cultura popular son las formas de pensar el comportamiento familiar y social el ajuar todo esto constituye este acervo este patrimonio de la cultura popular frente a esa tendencia que todos hemos comprobado niveladora que llevan hasta nosotros fundamentalmente los medios de comunicación, pensemos por ejemplo en la televisión la televisión hoy llega prácticamente a todas partes entonces, las costumbres que vemos en la televisión y que imitamos son iguales en la Vega de Paz, que en Santander, que en Sevilla, que en Múnich o que en Nueva York. Los objetos que allí se anuncian están al alcance de todos y cada uno de nosotros. Y las cocinas, por ejemplo, que se compran en, eh, aquí son igual que las que se compran en Australia es decir que hay una tendencia a nivelar la cultura de tal manera que en un futuro próximo casi ya no habrá diferencias entre unos pueblos y otros pues bien, frente a esa tendencia existe la tradición heredada de nuestros antepasados y que es fundamentalmente diferenciadora es decir, que esa tradición es la base según la cual se diferencian unos pueblos de otros porque la manera de pensar el ajuar las herramientas la forma de divertirse la forma de vestir la forma, la manera de vivir es distinta de unos pueblos a otros y eso es lo que heredamos ¿eh? en esa tradición frente a esa tendencia como antes decía, niveladora que tiende a hacer tabla rasa de todo pues bien, la etnografía es la ciencia que trata de esa cultura popular por tanto, en estos momentos en que... en el mundo entero, y en España especialmente, se trata de buscar la identidad de cada uno de los pueblos, es necesario recurrir a la etnografía, porque allí está precisamente este aspecto que diferencia ¿eh? unos pueblos y unas gentes de otras. Pero hay que tener en cuenta que esta tensión que tiende a nivelar todos los pueblos, no es una cosa solamente moderna de la televisión o de nuestros tiempos, de nuestros medios de comunicación. Ha existido siempre. Lo que pasa es que con menos intensidad y con menos fuerza. Es decir, que siempre ha existido una gran historia que era distinta de la vida de las personas que, que habitaban en los pueblos es decir que ciertamente en Madrid por ejemplo hace 200 o 300 años la vida en la corte era prácticamente igual que en la corte de Francia o de Inglaterra y que las grandes obras de arte eran comunes a toda Europa y la arquitectura lo mismo, las catedrales o los palacios de modo que siempre han existido esas, esas cosas frente a una historia de grandes acontecimientos políticos y de historias de reyes y de batallas, etcétera, etcétera, ha existido lo que Miguel de Unamuno llamaba la intrahistoria, la historia pequeña de cada día, de los pueblos. Pero, evidentemente, esa tensión, como decía, en estos momentos en estos momentos adquiere una dinámica increíble, porque la presión de la gran cultura sobre la cultura tradicional es enorme, hasta el punto de que la cultura tradicional hay que recluirla, estamos, estamos, este es el caso precisamente que nos congrega hoy, hay que recluirla ya en museos para salvarla, porque está desapareciendo, pero rápidamente de la vida ordinaria de nuestras casas, de nuestras aldeas, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Y para que en el futuro sepan cómo éramos nosotros y cuál era nuestra idiosincrasia, nuestra manera de, de ser y de actuar, hay que guardarlo ya como un tesoro en estos museos, y en concreto por lo que a la Vega de Paz y a las otras villas pasiegas se refiere en este museo de nueva creación que hoy inauguramos. La cultura popular es el sustrato de toda Europa. Es decir, todos los europeos nos parecemos unos a otros, a pesar de las diferencias de lenguas, etc. Porque en el fondo hay una cultura popular bastante semejante. semejante. Piensen ustedes, por ejemplo en las fiestas las fiestas de San Juan que son tan características de nuestra tierra esas mismas fiestas se celebran en otros países de Europa o piensen, por ejemplo aquí están en este museo los zuecos las almadreñas bueno, esos zuecos existen también con otras modificaciones en otros países de Europa o en los mismos trajes nuestros trajes son hasta cierto punto similares a otros trajes eh, típicos regionales de Francia o de Alemania. Desde luego están mucho más cercanos que con los, tra que con los trajes eh, típicos de la China o de la India. De modo que hay un sustrato común a toda Europa. Y dentro de Europa existe también una cultura popular propia de España. Y esto es evidente. Los romances, por ejemplo, que se recitaban antiguamente en los pueblos de eh, Cantabria, y aquí también, en las villas pasiegas, pues son similares a los romances que eh, recitaban las gentes de Castilla o de Andalucía. Son los mismos, con pequeñas variantes. O muchas de las tradiciones, la forma de gobernar los pueblos en los concejos, etc., son similares y comunes ciertas diferencias a toda España existe pues una cultura popular española y dentro de España hay una comunidad de pueblos los pueblos del norte de la península ibérica que se parecen entre sí que son similares ya en la época de los romanos hace más de 2000 años un geógrafo griego que se llamaba Estrabón, decía, después de describir la vida y las costumbres de todos los pueblos del norte de España, decía, así es la vida de los montañeses, los calaicos, los astures, los cántabros y hasta los vascones y el Pirineo, todos los cuales tienen la misma forma de vivir. Es decir, que este geógrafo ya se había dado cuenta que había una forma de vivir y unas costumbres similares en todo el norte de España que iban desde los calaicos, los gallegos pasando por los astures, los asturianos los cántabros, los vascos hasta el Pirineo todos los cuales tienen la misma forma de es decir, que existe una comunidad de pueblos en el norte de España dentro del cual nos encontramos el folclore las instituciones y hasta los aperos de labranza la son muy similares en Asturias, en Cantabria y en el País Vasco. Ahí he visto antes entre las colecciones magníficas de este museo que hoy se inaugura unos instrumentos de agricultura, las layas, que son exactamente igual que las que eh, se utilizaron en el País Vasco. Y dentro de los pueblos del norte de España tenemos ya a Cantabria. Cantabria tiene su personalidad evidente, personalidad que la ha diferenciado de los demás pueblos del norte de España, pero no ahora, sino desde siempre. Ya en la época de los romanos, ellos y los geógrafos y los historiadores nunca confundían a Cantabria con Asturia, con Galicia o con el País Vasco. Era distinto. ¿Por qué? Pues porque tenía su propia, su propia idiosincrasia, sus propias costumbres, sus propias instituciones. De modo que Cantabria sigue siendo distinta dentro de esa comunidad de pueblos del norte, sigue siendo distinta por su aspecto físico, por el aspecto físico de sus gentes, por la lengua. Es evidente que una persona de Cantabria habla distinta que un... Eh, gallego o que un vasco por sus instituciones por su manera de ser hasta por sus juegos las actividades lúdicas todo eso le diferencia y conforma la comunidad de Cantabria como algo peculiar como una región autóctona y dentro de Cantabria tenemos una comarca Cantabria está dividida en muchas comarcas, también cada una de las cuales a su manera distinta de las demás, dentro de la comunidad cántabra. Y entre esas comarcas, quizá una de las más características es precisamente la comarca pasiega integrada por estas tres villas. Hay que dejar a un lado ya de una vez ciertas leyendas que carecen de fundamento sobre el origen de los pasiegos los pasiegos ni son judíos ni son moros ni han tenido nada que ver con todo eso los pasiegos son descendientes de los antiguos cántaros, famosos por sus luchas contra los romanos hace más de dos años digo que la pasieguería, que la comarca de Paz es algo que dentro del conjunto de Cantabria está perfectamente de definido y muy diferenciada de las demás. Hay otras comarcas que, los, que son también muy diferenciadas, como por ejemplo sucede con Lieva, pero quizá ninguna tan como esta zona esta Comarca de Paz y es curioso que al hablar de Comarca de Paz es necesario eh, subrayar un hecho que no se da en las demás eh, o por lo menos no se da de una forma tan clara en las demás comarcas y es que la Comarca de Paz tiene una zona contigua de expansión Líbana se acaba en el desfiladero de la Armida se acaba en las montañas que la separan de Palencia o en los picos de Europa que le se separan de Asturias y de León y no tiene una zona contigua de influencia en cambio la comarca pasiega sí la comarca pasiega, además de las tres villas, se extiende en una comarca, en una zona mucho más extensa. Esta zona, esta es el área de expansión de la cultura pasiega. Y lo que es curioso, y sobre, yo, sobre lo que quisiera llamarles la atención, es que los pasiegos forman algo que está como incrustado en un territorio que le es un poco distinto. Quiero decir, teóricamente, en cuanto a la lengua, en cuanto a la cultura popular, en cuanto a la etnografía, la Comarca de Paz debería de estar situada entre Liébana, León y Asturias, porque tiene mucho más parecido con esas zonas que con las comarcas que de hecho rodean a Paz, en cuanto a todas las cosas. El mismo nombre, sin ir más lejos, el nombre de Pasiego, la terminación de Pasiego, es igual que el de Bariego, o que Carmoniego, o que Purriego, o que Masoniego, es decir, tiene la misma forma de determinación que los pueblos de la zona occidental de Cantabria. Y esto es lo que constituye un hecho que hace que los pasiegos se sientan bastante diferentes de las demás zonas colindantes con la comarca pasiega porque en realidad estamos más emparentados directamente con la zona occidental de Cantabria que con la zona oriental donde de hecho geográficamente se hizo. la comunidad pasiega está funcionalmente dividida en dos en dos aspectos es decir en razón de la función del tipo de vida entre yo diría que entre vaqueros y mercaderes los que se dedican a eh, la ganadería y los que se dedican o se han dedicado a lo largo de la historia al comercio esta división entre vaqueros y mercaderes se puede observar en las villas sencillamente contemplando los barrios y la plaza o las cabañas y las casas es decir, que toda la comunidad tiene esta, este doble faceta de acuerdo con su actividad vital, es decir, los que se dedican a la ganadería y los que tradicionalmente se han dedicado al comercio. Pero yo quiero subrayar una vez más algo a lo que he aludido y que es típico de la Comarca Pasiega, que es la potencia expansiva desde el punto de vista cultural que caracteriza a la pasieguería. Como antes indicaba, los pasiegos se van extendiendo físicamente a las comarcas por las comarcas contiguas. Es decir, que en realidad las tres villas son el núcleo, pero hay pasiegos y hay cabañas pasiegas más allá de las estacas de Trueba, en la provincia de... Eh, de Burgos. Hay pasiegos en Resconorio, en Luena, en Bárcena eh, de Toranzo, en Celaya, en Villacarriedo, en Esles, en Miera, en Virones, en Rubalcaba, en Liérganes, en Soba, en Alisas, en Bustablado, en Asón y hasta en la costa. En la costa muchas veces se ve una casa y se dice, eso debe ser una casa de un pasiego, porque una forma peculiar y en efecto es un pasiego que vive allí y que procede él o sus padres o sus abuelos de esta zona de modo que esta potencia expansiva de los pasiegos es algo singular ¿eh? y que demuestra pues una, fu una fuerza especial en la cultura de estas tres villas pasiegas es curioso también ver el hecho en el mundo del comercio al que antes me refería que en cualquier pueblo del resto de Cantabria pero no solo en el resto de Cantabria sino también en Asturias o en el País Vasco llega uno a una tienda ¿cómo, cuál, ¿cuál es esa tienda? ¿cómo se llama? la tienda de la pasiega Porque son de unos pasiegos que se han establecido allí una tienda eso es normal en cualquier, en cualquier zona de Cantabria es decir, que no solamente hay un pasiego que dice ¿sí? hay quien vive ahí arriba ahí vive el pasiego que se dedica a la ganadería sino también hay pasivos que se dedican tradicionalmente al comercio y eso es bastante frecuente en el resto de, de, de toda la zona cantábrica sin olvidar el hecho por ejemplo de la, la presencia ya ha pasado naturalmente porque los tiempos han cambiado de las antiguas vaquerías en Madrid y en Barcelona que la mayoría de las cuales eran todas de pasiegos Hay gente que ha ido a Madrid y se ha instalado allí y que vive actualmente en Madrid y actualmente son descendientes de estos pasiegos y que ya realmente nada tienen que ver con la ganadería porque a lo mejor son ingenieros o arquitectos o médicos pero que sus abuelos fueron pasiegos de la Vega o de San Pedro o de San Roque los barquilleros de París ¿Qué pueblo hay que tenga esta, este, este, esta, esta potencia de expansión. En París es fácil encontrar, y eso que son, estoy hablando ya de oficios que, que, que van desapareciendo naturalmente con, con la cultura actual, pero todavía hay en París, en otros sitios de Francia o de Bélgica, descendientes de pasiegos, que sus padres o sus abuelos vendían barquillos no digamos las amas de cría famosas en Madrid o en Valencia o en, en Sevilla etcétera que constituían una eh, migración, diríamos y muchas de esa gente que se fue a servir a Madrid allí se quedó otro aspecto también relacionado con el comercio que ya pasaba la historia por completo fue la práctica del contrabando en la antigüedad en el siglo pasado o ya hace dos siglos muchos gentes de estos, montes, de estos montes se dedicaban a hacer a hacer contrabando en la frontera fundamentalmente en la frontera con Francia y parece una cosa rara que tuvieran porque en Francia, la frontera con Francia pues está hay otros pueblos que están mucho más próximos como pueden ser los navarros o los vascos o los aragoneses, y sin embargo aquellos que se dedicaban a pasar ciertas mercancías a través de la frontera sin pagar aduanas pues eran en una buena parte eran procedentes de estas villas de paz y esta, esta connotación de contrabandista pues hoy día suena mal, en aquella época no sonaba lo mismo que ahora mucho bien. es más la potencia cultural la cultura popular de esta comarca tiene tal categoría que llega incluso a anular de alguna manera a otras comarcas constituyéndose el símbolo de Cantabria muchas veces lo cual es injusto cierta manera, pero muchas veces eh, para un madrileño, por ejemplo hablar Cantabria, ¿qué pondría? ¿cuál sería lo que representaría Cantabria? la figura de un pasier, así es de modo que se ha constituido en lo más característico de toda, de toda Cantabria aunque de hecho, digo un poco injustamente porque hay otras comarcas también es necesario decirlo, que representan con todo eh, eh, derecho pues, las tradiciones típicas de nuestra cultura popular de Cantar <coughs> digamos que las características de la cultura pasiega y podemos hablar de una verdadera cultura pasiega son, ante todo la ganadería cuando todavía una buena parte de los montañeses se dedicaba en el siglo pasado y hace dos siglos fundamentalmente a la agricultura y solo subsidiariamente a la ganadería, aquí en estas tres villas pasiegas toda la economía estaba fundamentada en la ganadería. Es decir, que el, el pueblo pasiego ha sido un pueblo tradicionalmente ganadero. De tal manera que esa bandera, por así decirlo, de la explotación de la vaca que constituye o por lo menos que ha constituido hasta este momento la idiosincrasia de el cántabro y se identificara el cántabro con la vaca de alguna manera y con la explotación de la vaca y con la leche, etc. eso lo, era propio de los pasiegos hace 200 años hace 300, hace 400 años mientras que para el resto de nuestra región comenzó hace aproximadamente ahora unos 100 años toda con la importación del ganado eh, holandés y suizo a finales del siglo, del siglo XIX comenzó este boom de la ganadería en Cantabria pero siempre, de siempre había existido en el país pasiego que siempre había sido fundamentalmente ganadero dedicado a la ganadería de la, va la vaca, fundamentalmente. Con una característica que también ha sido exclusiva de esta zona, adelantándose a lo que se ha hecho después en otros sitios, que fue la estabulación, la estabulación del ganado. En el resto de la región, normalmente el ganado estaba, en los tiempos antiguos, estaba en libertad. No estaba estabulado, solamente en invierno, el ganado se recluía en los invernales pero el pasiego desde siempre ha tenido su ganado estabulado fundamentalmente solamente en, en, en, en ocasiones pues puede salir a la pasión otoñal o lo que sea pero fundamentalmente ha sido y sigue estando eh, estabulado de modo que es necesario apoyar este nuevo museo de la pasieguería. Y yo haría un llamamiento, además, en este momento, a todos ustedes de solidaridad entre las tres villas pasiegas. Es una cultura única. No es solo la Vega de Paz, si bien ella es la que lleva, de alguna manera, eh, en su mismo nombre lo indica, pues un poco como la capitalidad del resto por lo menos desde un punto de vista cultural pero son las tres villas y este museo debe de ser de toda la pasieguería de las tres villas pasiegueras yo me siento muy satisfecho de dirigiros la palabra en este día, en esta mañana que se inaugura este museo porque considero que es algo muy importante mirad los cántabros, los antiguos cántabros, época de los romanos, de las guerras romanas, tenían un sistema de herencias que era matriarcal. La que mandaba era la mujer. Y la herencia no la recibían los hombres, sino la recibían las mujeres, las hijas. Y el nombre, diríamos ahora el apellido... ¿sí? el apellido era el de la madre y el de la abuela materna, es decir, iba por línea materna en vez de ir como nosotros vamos eh, actualmente en nuestra sociedad, por línea materna, el, el, el abuelo, el bisabuelo, etc. Bien, como ustedes saben, yo me llamo, o mi apellido González Echegaray, y estos nombres, estos apellidos quizá a ustedes no les digan gran cosa, pero yo les voy a decir, como buen cántabro de estirpe, cómo se llamaba y apellidaba mi abuela materna, ¿sí? que es la que vale en estas lides cuando se trata de buscar una, verdaderamente una alcurnia cántabra, ¿sí? puesto que es por línea materna como los cántabros tenían sus descendencias. Pues bien, mi abuela se llamaba Josefa Abascal del Prado. Y quizá estos apellidos ya les digan a ustedes algo. Su familia era pasiega, de Bárcena de Toranzo, y allí habían llegado sus antepasados procedentes de San Pedro de Romerán. Por eso yo me siento muy satisfecho y muy contento de dirigirles a ustedes las palabras en este día día de la inauguración de este museo y me siento un poco como en mi propia casa, eso es, muchas gracias bueno, si alguien quiere hablar, pues tiene la palabra Bueno, pues al ver que no hay nadie que quiera hablar, eh, declaro esto inaugurado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Suscribo totalmente las palabras del alcalde de Vega de Paz, Juan Ruiz. Y quería decir mucho en muy poco tiempo. Y como no tengo muy buena memoria, estoy bastante cansado, lo voy, a decir, de, lo voy a leer. No ha sido fácil llegar a este momento en que abrimos los paseos parte de nuestro mundo al resto de Cantabria. Un mundo de imaginación sin límites, de lucha sin fin, donde el juego consiste en inventar funcionalmente un hábitat posible, a un ritmo continuado, en que los resultados buscados obligan siempre a una nueva formulación de expectativas esperando el resultado del día siguiente. Un mundo que ilustre muy bien las relaciones impuestas al hombre y que éste mantiene con sus productos. Relaciones que no pueden desligarse una de otras porque si bien una complementa a la otra, el otro depende del primero. Así de sincera y dura es la vida en los montes de paz. Una vida sometida a un ritmo que marca un carácter y pare una cultura ingeniosa, reflexiva, aparentemente provisional, pero siempre efectiva. Esta vida, esta cultura, es la que con humildad queremos mostrar, ajustándonos al rigor de los hechos, abriendo al exterior unos modos de estar y ser poco o nada estudiados, conocidos y valorados, conscientes de que esta ignorancia pone en peligro la expresión cultural de un núcleo poblacional que de seguir la persistente manía centralizadora desaparecerá quedando el amargo recuerdo por desvirtuado y burlado de una forma cultural ya de por sí excesivamente estenificada. En este apartado quiero hacer un llamamiento a la Administración Central y a todos los organismos culturales para que de una vez y por todas este tipo de culturas, esta cultura pasiega, que es el, la cultura residual de la cultura de nuestra Cantabria se potencie, se conserve y se proyecta hacia el futuro. Al inaugurar la Casa de los pasegos, somos conscientes de que mostramos un inicio de museo, no definitiv de definitivamente constituido, no completo, con lagunas importantes y huecos en rellenar. Nuestra intención al atrevernos a ofrecer esta muestra cultural es la de iniciar, materializar en un medio físico concreto, el desarrollo de toda la cultura pasiva. Este museo es el primero que se convertirá en hecho definitivo de algo más, cada vez más complejo y completo. Inauguramos hoy, por ello, no un el museo, sino la materialización de un proyecto, de una idea que era necesario probar más ya, de una vez, a un riesgo de que sea contemplada como una pobre muestra de objetos y de objetivos, que poco a poco, persistiendo en las fines de la Asociación Científico Cultural de Estudios pasivos. Será recogido en sus totalidades. Nacemos pobres, nacemos humildes, pero nacemos ilusionados, con la potencialidad que demuestran los datos expuestos. Y con los años, varios años, podremos decir que hemos construido una intención. Hoy únicamente destapamos la esencia cultural basada en la compleja y completa confianza de llegar a una situación en la que la palabra museo suene como se conoce pero no como se concibe en las enciclopedias, las... En sino como un centro dinámico que esté continuamente en movimiento. Realmente lo que inauguramos, la iniciativa llena de cariño por estas montañas, de recuperar lo perdido, conservar lo existente y potenciar lo actual, con afán de rigor y denuncia positiva, que como he repetido, no acabará en este acto. Agradezco la colaboración de todos, de toda la pasiguería, de todo este núcleo de gente que no se, no se limita solamente a lo que se considera como pasivo las tres villas, sino que abarca zonas de Palencia, León, Burgos y a todos aquellos que han colaborado, Fundación Santillana. Consejería de Cultura, Banco de Santander y, por supuesto, a todas las personas que están presentes en la sala. doy la palabra al profesor don Joaquín González Pujato. provocaríamos a todo el mundo que saliera de la sala y una serie de actuaciones en el, a la entrada del museo y después una degustación de productos de la, de la zona dentro de, de José. La pareja, ¿sí? Sí. pero yo creo que no vaya no a respetar. Porque no viene nada. ¿no? ¿no? ¿No? la pareja. Thank <laughs> you. Porque eso le hombre! a tirar. que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 I'm <laughs> going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 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí!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 A ah, haciendo mira, la mira, Ah, que le la pizarra. El palé con el cartel está. Ahora no hay que ponerle Y mira, lo puedo ahí. ¿Qué que no pasé, pasé. Oye, no no parece mm -hmm. Gracias por